¿Cuál es el factor que determina el éxito en una campaña de publicidad en Internet? Desde luego, cuando lanzamos una campaña, lo que todos queremos es que miles de usuarios visiten nuestra página web y cumplan con nuestros objetivos en la misma, ya sea contactarnos a través de un formulario, llamarnos, enviarnos un correo, suscribirse a nuestra newsletter, o comprar si es una tienda online. Entonces, ¿qué factor es el que determina este éxito? Los banners y los anuncios. Hola, soy Carlota de Oniad y tienes que ver este vídeo hasta el final, porque desvelo los tipos de banners que debes usar, 7 reglas de oro para hacer los mejores anuncios y por último los baremos y las métricas que debes utilizar para medir el éxito de tus campañas. Y eso no es todo. Nos hemos juntado los equipos de diseño y producción, publicidad y performance y comunicación para realizar una sorpresa que desvelo en los minutos finales del vídeo. Así que tienes que quedarte. y formatos de banner. Como sabes, el mundo de la publicidad digital ha evolucionado vertiginosamente con el paso del tiempo y cada vez hay más tipos, más estilos y más formatos de anuncios que puedes utilizar en tus campañas. Sin embargo, aquí en este vídeo nos vamos a centrar en los que sí o sí tienen que estar, en los que no deben faltar, vaya. 1. Rectángulo medio. 300 x 250 píxeles. 2. Leaderboard, 728 por 90 píxeles. 3. Skyscraper Ancho, 160 por 600 píxeles. 4. Rectángulo Grande, 300 por 600 píxeles. 5. Leaderboard móvil, 336 x 280 píxeles. Y por último, cartelera, 970 x 250 píxeles. Como digo, hay muchísimos formatos que puedes utilizar, estos son los más importantes, así que úsalos sí o sí. ¿Quieres conocer todos los demás? Muy bien, haz clic en este vídeo y visualízalo, porque es una guía completa de tipos de banners que existen, qué son, cómo usarlos, así que no te la pierdas. Y vamos al siguiente punto. 7 reglas de oro para diseñar el banner perfecto. Piénsalo, te anuncias en una página que tiene muchísimas visitas y es probable que también haya bastantes anuncios. Entonces tienes solo un golpe de vista de ese usuario para llamar su atención y que clique en tu anuncio. ¿Cómo lo vas a conseguir? Aquí lo desvelo. Uno, Súper importante. Cumple todas las especificaciones técnicas. Tanto a nivel de requisitos de los banners, como de tamaño, peso... Todo eso lo tienes que tener súper en cuenta para que puedan publicarse y mostrarse a todos tus usuarios y clientes objetivo. Las más importantes, el formato de archivo, el peso del banner. Recuerda, no debe sobrepasar los 150 kilobytes. Incluso si son animaciones y haces un gif que no tenga loop infinito, por ejemplo. Dos, añade un marco y, por supuesto, tu logotipo. Si quieres que tu anuncio destaque y usas un fondo blanco, es imprescindible que aparezca un marco para que llame la atención y se distinga del resto de elementos de la página donde se va a mostrar. Y por otro lado, ¿Alguna vez te ha pasado que has visto un anuncio que te ha encantado, pero no recuerdas de qué marca es? Obviamente, si estás invirtiendo en una campaña de publicidad, no quieres que eso te pase a ti. ¿Cuál es la solución? Poner siempre tu logo. Así conseguirás que identifiquen tu anuncio con tu marca. 3. Usa el color adecuado y si es tu color corporativo, los que siempre usas, aún mejor. Intenta que sean llamativos y que haya contraste entre el fondo y el texto o el fondo y los recursos, así conseguirás mucha más visibilidad. 4. Elabora un texto o un copy atractivo. Esto es fundamental para que tu anuncio funcione correctamente. Usa frases cortas, ve al grano, que sean con mucho gancho. Si quieres saber cómo hacerlo, echa un vistazo a este vídeo. Es una guía con más de 190 ejemplos de copies atractivos que puedes usar. Así que, ¡no te la pierdas! En definitiva, ¿cómo debes hacerlo? Con un mensaje breve, claro, conciso y preciso. No utilices fuentes o estilos que dificulten la lectura, el texto tiene que ser muy legible. Destaca tu propuesta de valor, ¿qué quieres obtener con ese anuncio? Lo más importante es que el usuario, cuando lo vea, tenga claro qué va a conseguir. Y al hilo de esto, una vez que el usuario ha visto tu anuncio y has captado su atención, llegamos al siguiente paso. 5. El Call to Action o CTA la llamada a la acción. Imagínate, yo soy el usuario, Carlota, y veo el anuncio y veo que voy a conseguir un 20% de descuento en un producto. ¿Qué me falta? Ese gancho para hacer clic, ese gancho para cumplir el objetivo, que es llegar a tu página web. Entonces tienes que ponérmelo fácil. Usa botones donde destaques un texto en concreto, que sean pues de unas tres palabras, que le digan al usuario qué tiene que hacer. Por ejemplo, Pruébalo ya, descárgalo gratis, empieza tu campaña. 6. Selecciona imágenes y usa recursos de calidad. Tienes que tener en cuenta que todo lo que utilices para componer tu banner, tanto imágenes como iconos como el texto en general, además de que tienen que pesar menos de 150 kilobytes, tienen que tener buena calidad, entonces intenta cuidar mucho estos pequeños detalles como los recursos que utilizas para que el anuncio sea muy atractivo, se vea bien y al usuario lo atrapes en tus redes. Y séptimo y último, repasa, repasa y repasa. Nunca se repasan demasiadas veces, esto es así, así que asegúrate de que no hay ni una sola falta de ortografía, de que tu anuncio se ve todo perfecto y de que lo realmente importante es donde tú estás centrando la atención del usuario. Y llegamos a la parte final. ¿Cómo saber si tu anuncio o banner está teniendo un buen resultado? Aquí lo importante que tienes que saber es que no es lo mismo una campaña de prospección que una campaña de retargeting aquí en Publicidad Display, así que esta separación la tendrás que tener en cuenta. Obviamente, en el rendimiento de una campaña influyen muchísimos factores, desde cómo está diseñada la página web a la que van a llegar tus clientes hasta los mensajes que utilizas en la misma, la tipografía, el diseño, el anuncio... ¿Te gustaría saber cuál es un buen CTR? Pues llega el momento de desvelar la super sorpresa. Hemos preparado una guía paso a paso para crear el banner perfecto. Desvelamos al detalle todo lo que hemos explicado a lo largo de este vídeo y como plus extra Vas a encontrar los baremos de CTR en prospección y en retargeting, que son considerados como buenos, malos o necesita mejorar para que puedas hacerte una idea, así que información de súper valor. Vas a encontrar también más de 20 textos que puedes utilizar en tus anuncios y luego una tabla comparativa que es la bomba, donde especificamos qué hacer y qué no debes hacer con tus banners. Así que ya sabes. Dejamos el link en comentarios para que la descargues, la veas, leches le un vistazo porque es súper útil. Al final hemos recopilado todas las dudas que nos soléis preguntar cuando lanzáis vuestras campañas y les hemos dado respuesta con los trucos que seguimos nosotros. Como os decía al principio, tanto el departamento de diseño como el de producción y comunicación hemos aunado esfuerzos, hemos puesto en común todo nuestro conocimiento y lo compartimos contigo. Así que si te ha gustado este vídeo, recuerda, dale muchísimos like suscríbete a nuestro canal y por último, si quieres hacer copies súper eficaces y extraer trucos para usarlos en tus anuncios, no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Te esperamos!